Yeah, wow. that's el corredor terrorista gráfico amo del caos y del pánico traficante del ácido lírico muerte para todo el sistema político para la moral y para los hechos de plástico para los que vuelven nuestro De droga tráfico, como un Let Me Go, el que desde la media cancha te mete un gol, dueño del esférico, la letra de el fucking lord, la fucking dope el que te pinta el dor, el que te causa rabia, el que te causa dor, al que le sobran ritmos y le sobra flow, al que